Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canarios, Irema Curto, Kennels, Tenerife, España. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo que he venido anunciando de hace ya tiempo, que es Rafael Oropesa. Rafael Oropesa es un señor eh, maestro nacional, como se le llamaba hace muchos años, profesor de EGB. Profesor de Enseñanza General Básica Bueno, yo a este señor lo conocí en Tam... mejor dicho Me llamó por teléfono cuando yo vivía en Tamaimo Voy a hacer un pequeño paréntesis Porque me han preguntado hace dos días que, qué es Tamaimo Que yo menciono con frecuencia Bueno, pues Tamaimo, ya lo he relatado Si seguirán mis vídeos se enteraría a todo el mundo de qué es Tamaimo. Tamaimo es un pueblito pequeñito entre montañas en, la, en el noroeste de la isla de Tenerife, muy cerquita de lo que llaman los gigantes, al lado del mar, zona turística por excelencia desde hace muchos años. Bien, entonces yo vivía en Tamaimo, estuve con mi esposa Mercedes Guillén Rodríguez y con tres de mis hijos, porque a ella la destinaron como profesora interina eh, de, profesora de enseñanza general básica también, como Rafael Oropesa. Entonces, eh, allí vivimos durante casi seis años, cinco cursos, eh, y luego ya a mi esposa la destinaron como interina forzosa, dos años a la Cruz de Tea, que eso ya es, por encima de Granadilla bueno, vamos a centrarnos entonces en Tamaimo en Tamaimo empezó mi aventura como criador de perros y como adiestrador eh, ahí empieza toda la aventura toda la odisea eh, eh, mi odisea eh, ha sido todo un, un, una trayectoria desde aquel entonces que empecé ya en plan profesional, como he dicho muchas veces, en plan muy elemental, muy básico, eh, con algunos conocimientos, pero por supuesto que no los que tengo hoy en día. Pero la voluntad era la misma y el entusiasmo era el mismo. Entonces Tamaimo es ese pueblito que hay entre montañas. Cuando nosotros llegamos a Tamaimo, pues eh, tenía menos casas muy poquitas casas antiguas ¿Mm? recuerdo que cuando mmm, la destinaron a mi a Mercedes Quina Rodríguez mi esposa allí a Tamaimo como profesora eh, pues tuvimos que ir en el autobús guagua como se dice aquí en Canarias porque yo en aquel entonces estábamos recién llegados de Venezuela y yo no tenía automóvil lo compré poquito después entonces, cuando íbamos en la guagua o autobús, eh, eh, ya cerca de Tamaimo, bajando de Santiago del Teide, porque Tamaimo pertenece al municipio de Santiago del Teide, que es más arriba eh, y más frío, por supuesto, eh, porque está más, más cerca del, del Teide y en el Teide hace mucho frío en invierno y con, sobre todo cuando nieva. Bien, pues cuando vimos bajando desde, desde el Valle de Santiago hacia Tamaimo, pues hay una carreterita eh, que sigue siendo la misma que había antes eh, en aquellos años, pues una carreterita con muchas curvas cerradas, eh, y todo a la derecha y a la izquierda son bancales, eh, lo que llaman huertas. Eh, muy secas, volcánicas, con algunos almendreros, como se dice aquí en Canarias, eh, almendros en castellano, eh, muchas eh, tuneras, mm, eh, tuneras, como se llama aquí, eh, penca, digo pencas, tuneras, tuneras eh, y el fruto es lo que se llama aquí higos picos, eh, higos tunos. Bien, cuando íbamos bajando con la guagua por ahí para abajo, Mercedes se me queda mirando y me dice, ¿te gusta el paisaje, lo que estábamos viendo? Y yo dije, pues yo nunca había estado por allí, había vivido en Tenerife, pero yo nunca había estado por esa zona, ¿no? Y yo le dije, pues sí, digo, es precioso todo esto de por aquí, dice, pues me quitas un peso de encima, me dijo, porque pensé que no te iba a gustar el sitio, los parajes y nos hubiésemos tenido que dar la vuelta, pues no, no fue así, me entusiasmó el paisaje, aquellas curvas, aquellos volcanes, porque eso es en una ladera volcánica, y ahí están paredes de piedra seca, y huertas, y almendros, cada vez menos, pero bueno, y tuneras, y, y bueno, toda la, la, la flora que hay en esa zona, que es muy peculiar, y entonces, bueno, llegamos a Tamaimo para tomar posesión de la plaza como profesora Mercedes. Esa plaza había sido adjudicada anteriormente a una profesora como interina, una profesora joven. Pero cuando hizo todo el recorrido que hicimos nosotros y llegó a Tamaimo, pues se horrorizó una urbanita más de Santa Cruz de Tenerife y entonces, horrorizada, se dio la vuelta y renunció a la plaza. Prefirió seguir viviendo, me imagino yo, que con sus padres, ¿no? Bueno, entonces se le adjudicó a otra profesora, joven también, urbanita, y ocurrió exactamente lo mismo. Cuando llegó allí y dijo, aquí voy, me voy a encerrar yo entre estas montañas, en este pueblecito eh, eh, con tan poca población, con pocas casas, y cogió y se dio la vuelta también. Pues en cambio a nosotros nos pareció maravilloso el lugar. Y allí estuvimos casi cinco, cinco cursos y para mí particularmente pues fue una grandísima y maravillosa experiencia. Eh, entonces ya yo ya establecidos allí cuando trajimos, traje los perros al cabo de unos meses de Gran Canaria que yo recuperé del Gran Canaria si siguen los vídeos los lo sabrán de qué trato no y recuperé mis perros que era una pareja de podencos y vicencos que había comprado la hembra la podenca en la Perreras Castellanas en Barcelona por teléfono la compré y luego por teléfono un poco tiempo después compré el, el North creo que se llamaba un perro blanco, podenco ibicenco de, de pelo duro, eh, blanco total, a un policía de Palma de Mallorca. Me engañó como a un chino. ¿no? Me engañó porque me dijo que el perro cazaba, que el perro era maravilla. El perro no cabe duda que era una maravilla. Prototipo 100% del podenco ibicenco pero eso no sabía ni lo que era un conejo, ni había cazado, ni cazó nunca, porque ya un perro, y además no tenía la edad que este señor policía me dijo, sino que tenía más edad, tendría pues como cuatro años, y claro, ya un perro con cuatro años lo llevas al cazadero, y ese, ese perro iba muy despistado, estaba mirando, mirando, y nada. La perra sí, porque la perra yo la enseñé a cazar cuando vivía en Gran Canaria. Bien, entonces nos establecimos allí, y ya funcionando yo como criador profesional, en mis primeros pasos, mi primera época, y eh, como adiestrador, pues que en aquella época no había criadores en Tenerife, no había adiestradores, fui el primero en plan profesional ya, y a mí me traían los perros a adiestrar desde Santa Cruz de Tenerife, sobre todo, eh, desde Santa Cruz, mejor dicho, y desde la Orotava, pero sobre todo desde Santa Cruz. Y el primer perro que adiestré fue un Doberman, ya lo he relatado en un vídeo, un Doberman del doctor Méndez de Lugo, que vivía en la Rambla, eh, por encima del Parque García Sanabria. Era un hombre alto, delgado, eh, muy educado, una bellísima persona, eh, un buen ciudadano canario de Santa Cruz de Tenerife. Yo no sé si tenía... Algo de origen palmero, podría ser, no lo sé. Bien, entonces allí en Tamaimo ya he establecido, y ya cuando saco mi primera camada de perros de presa, y luego la, con Bobby Piva y luego la otra camada, yo no recuerdo ahora si saqué más de una camada con Bobby Piva me parece que no, si, si hubo, quizá fue una segunda camada, no más. Entonces, eh, luego con Tamay, hija de Bobby de Piba, que fue la hembra que yo me quedé de cinco cachorros, pues saqué con Felo. Bueno, entonces, un día me llamó Rafael Oropesa, muy joven en aquella época, lo mismo que yo. Tendremos más o menos la misma edad, yo me imagino que Rafael Oropesa será, seguirá vivito y coleando en la verdellada, que es de donde ya vivía en aquella época, si no estoy equivocado, en la verdellada es por debajo de la laguna ciudad en un barrio ahí pegadito, eh, pues allí vivía Rafael Oropesa, solamente en una ocasión, pasado los años, estuve en su casa por algo relacionado con los perros de presa. Bien, entonces, este joven Rafael Oropesa, joven en aquella época, como digo, pues, eh, bueno, me llamó por teléfono, nos conocimos y acabó comprándome una cachorrita de presa en aquella época, y yo les llamaba perro de presa canario, siempre fue así. Eh, yo tenía afijo, el afijo IREMA CURTÓ, eh, con el número 896, re, eh, concedido por, a través de la Sociedad Canina Española por la Federación Cinológica Internacional. Eso, el afijo lo tengo desde 1975. Voy a mirar ahora en qué fecha. Lo tengo aquí. Tengo aquí el afijo eh, de la Real Sociedad Central de Fomento de las Razas Caninas en España, eh, Calle Los Madrazo 20, Madrid. Eh. Esto fue concedido el 4 de noviembre de 1975. bien, probablemente no estoy seguro pero a mí me da la impresión de que este es el primer afijo que se concedió a Canarias es muy probable que sea el primer se me acaba de ocurrir ahora que fue el primer afijo que se concedió en Canarias por consiguiente el más antiguo ¿eh? antes de yo dedicarme eh, a la cría y en plan profesional. Fíjense, yo por dónde iba ya, ¿no? Bien, ya encaminado hacia el perro y la cría y la selección, porque decidí que ese iba a ser el futuro de mi vida, hasta que me muriera, o mientras pudiera criar perros y adiestrar perros. Y hasta ahora se ha cumplido. Entonces, se llevó una cachorrita y nada, muy bien quedamos amigos como suele ocurrir siempre y más en aquella época cuando estábamos empezando no había el movimiento que después se ha ido eh, desencadenando con el tiempo y eso ¿no? bueno y se llevó muy feliz y contento su cachorra porque en aquella época no había nadie nadie que criara perros de presa canario o sea lo de canario acuérdense que se debe a Manuel Curto porque antes nunca nadie habló de perros de presa canarios. Se hablaba un perro presa, eh, ni siquiera tipo presa. Eso de tipo presa también se lo puse yo con el tiempo, para diferenciarlo del perro de presa ya con un proyecto de raza, eh, con su proyecto de estándar, que lo, re, lo redacté yo, basándome en las mediciones que hice en Bobby Piva, allí en Tamaimo, en la primera época, eh, que luego, como ya he venido diciendo, pues no recuerdo si se publicó en, en el periódico El Día, es posible porque yo en el 1976 empecé a colaborar con el periódico El Día y luego se publicó gracias a Gabriel Palacio de Barcelona, arquitecto, que se lo dio a Josefina Gómez Toldrá, criadora y juez de Barcelona, criadora y juez nacional e internacional, canino. Bien, pues esta señora era amiga de Dionisio Borja, si no recuerdo, el director de Doggy People. Anteriormente me equivoqué yo pensaba, el recuerdo yo tenía como Josefina Gómez Toldrá y Gabriel Palacio son de Barcelona, yo me confundí y dije que una revista canina Doggy People de Barcelona, no, era de Madrid, eh, lo que pasa es que esta señora era una señora que conocía muchísima gente en aquella época, era muy conocida y reconocida eh, nacional e internacionalmente, porque no eran tantos los jueces caninos que había. Eh. Y entonces, pues, eh, ese, ese, esa revista se publicó el, el proyecto de estándar, que hay dicho en distintas ocasiones eh, que en ese estándar se basó el Club Español Perdón, el club del perro de presa Carario, que luego fue reconocido como club español y el estándar que ellos elaboraron se basaron en, el, en aquel proyecto estándar eh, escrito y publicado por mí en la, o que me publicaron la revista Doggy People. Bien. Entonces Rafael Oropesa se llevó una cachorrita y al cabo de uno no sé un mes dos meses o algo así pues me llamó por teléfono y me dijo que la cachorrita que la tenía en una azotea y que por lo visto tenía un sitio por donde podía saltar lo que quiera que fuera, según me comentó él, que yo no lo pude comprobar en ningún momento, yo creí en su palabra, ¿no?, que la cachorra se le había caído de la azotea y se le había matado. Entonces, pues vino a por otra cachorra, o no sé si en lugar de llamarme vino por allí, porque en aquella época no había teléfonos móviles y los teléfonos, mucha gente no tenía en su casa teléfono todavía. ¿eh? Bueno, pues entonces había centralitas en los pueblos. Nosotros teníamos teléfono. Entonces, eh, este joven pues me dijo eso y le dije, bueno, pues a ver si quería otra cachorra. Y yo le dije, bueno, cuando tenga una camada y tal, pues... Y entonces él pretendía que yo le regalara una cachorra. Y yo le dije que, que, como yo le iba a regalar una cachorra, si yo no había sido la causa de la muerte de su cachorra, si él me dijo que se le había caído a la azotea y se le había matado, no se le murió de enfermedad ni nada de todo eso. Si él está viendo este vídeo o, o llega a ver este vídeo, recordará que lo que yo estoy diciendo es exactamente cómo ocurrió. Entonces, claro, la pretensión de Rafael Oropesa es que yo le regalara una cachorra. Y como comprenderá cualquier persona y más un criador de perros que vive de eso y más en la primera fase de su de su eh, experiencia o sea como de su profesión como criador cuando está empezando la economía pues la verdad bueno siempre los criadores tenemos la economía bastante tocada no como sabemos decir en España tocada del ala no O sea con ciertas dificultades unas épocas más otras épocas menos no hay muchos que eh, cuando las cosas como criadores les van no van Bien, pues nada, lo dejan y se buscan un trabajo, o se buscan un trabajo y siguen con eso y cuando ya eso pues no les resulta rentable lo que sea, cierran el criadero si es que tenían criadero y es un terminado. Porque no se lo jugaron todo a una carta, a la carta, como yo dije, yo me lo jugué todo a una carta. Y es, desde entonces, imagínense, ¿eh? desde el 1976 hasta hoy he estado ahí R que R, día tras día, mes tras mes, año tras, tras año. ¿No? y es como se hacen las cosas si uno quiere hacer algo en una determinada profesión del tipo que sea es a base de tiempo y a base de ir adquiriendo experiencia ¿eh? y mediante el estudio y experimentos en el caso de la, de la cría y selección y más cuando creas una raza nueva entonces pues nada eh, le dije que no, que lo sentía mucho y entonces él se sintió como muy ofendido y me dijo, es que me causa risa, ¿no? Dice, pues, te vas a quedar solo, tendrás que trabajar solo. Y le dije yo, digo, bueno, me sorprendió mucho esa, esa frase, ¿no? Le dije, bueno, yo empecé solo y hasta ahora he estado solo y seguiré solo. Yo trabajo en mi, en mi criadero, trabajo en, mi, en, mi, en mis adiestramientos y tal, pero yo no... Esa fue la salida, ¿no? De pata de banco, como se suele decir. Bueno, y se fue. Y yo no tuve ya prácticamente más relación con él, sino pasados unos años. Y luego, de vez en cuando, cuando yo venía y asistía a alguna muestra de perros, de presa, y de, ya se empezaron a organizar exposiciones caninas, no había... No había aquí se creó una delegación, eh, una delegación después de años y de lucha, porque esto lo organizaba... El, la Sociedad Canina de Gran Canaria que la fundó don Augusto Fierro todo esto es historia o sea que esto es importante que quede porque mucha gente no lo sabe la Sociedad Canina Española calle Barcelona 10 en las palmas de Gran Canaria pues la fundó el veterinario gallego Augusto Fierro y la mujer leonesa que no recuerdo el nombre de ella yo traté mucho con ellos estando en Gran Canaria y yo ya los conocía cuando yo no me dedicaba a esto pero ya tenía perros entonces, pues yo iba allí y si fui allí, fue, si no recuerdo mal, fue de la mano de eh, Javier Cabrera Pereira, que yo lo he mencionado en vídeos, ¿no? del cual tengo yo unos recuerdos muy gratos eh, de cuando vivíamos yo en Tafira Baja y él en Tafira Alta y él era docente también, eh, había terminado la carrera hacía poco de magisterio, si no recuerdo mal, luego no sé si se puso a estudiar algún tipo de carrera distinta o de, relacionado con la docencia, no sé, no me acuerdo ya de eso. Pues entonces cuando yo venía a Santa Cruz y a veces lo veía y bueno, me miraba, lo miraba, alguna vez lo saludaba y, y ahí quedó todo. Y yo claro, yo empecé ya a partir del 76 a publicar cosas no relacionadas con los perros y luego ya empecé ya la actividad de, como reportero, diríamos, ¿no? a escribir sobre temas caninos y ahí empiezo yo a hablar de los perros canarios y al principio, vamos, unas nociones y con muchos conceptos equivocados de la historia y de todo eso, ¿no? Por eso yo llegué a escribir en algún momento de los perros, de los mastines napolitanos, de los... Eh, los mastines ingleses de que eh, los llevaban tiempo de los romanos eh, a pelear allí con los, bueno, los circos y hablaba bueno, pues de milenios de, y de los mastines napolitanos y de otras razas. ¿no? Y bueno, luego con el tiempo me fui dando cuenta que había que matizar mucho eh, esa historia y esos orígenes. Porque en el fondo yo lo había leído, yo repetía lo que había leído, no era una experiencia mía viva, eh, una experiencia de, de que vas leyendo aquí, vas leyendo allá y te das cuenta, ha llegado un momento que mucho de lo que se ha escrito no se ajusta a la realidad pasada de aquellos tiempos, es mentira. ¿eh? Y, lo, y los eh, orígenes de, que si de los mastines del Tíbet, y de los Guantes, bueno, muchas cosas que se escribían y, y se han seguido escribiendo y todavía se siguen escribiendo, ¿no? Y bueno, no sabemos gran cosa de los perros de hace milenios atrás. Podemos tener unas nociones, con la, si uno sigue un poco la historia antigua y tal. no Y bueno, pues, entonces, eh, llegado un momento, estábamos en el Viera y Clavijo, aquello había sido un, un colegio eh, de monjas, de niñas, pero fue cerrado, y por lo visto las razones fue, eh, fueron del cierre del colegio, es que tenían una deuda con el fisco ¿eh? de unos 10 millones de pesetas, si no recuerdo mal, no sé si qué habría de cierto en eso, me imagino que por ahí iba la realidad, no por ahí iban los tiros. Entonces el colegio de monjas se cerró, ¿eh? por la deuda esa, y no pudieron seguir con el colegio. Y allí en ese colegio, en esa construcción, con ese parque, con esos jardines y tal, con árboles, plantas y tal y cual, pues allí se celebraron más de una muestra, yo recuerdo una muestra de perros de presa, solo exclusivamente de, de perros de, de tipo presa, ¿eh? pero que yo siempre le llamaba perros de presa canario, y eso se fue imponiendo a través de mis artículos, eh, y, a, y a partir de, del proyecto de estándar mío y tal y igual. Bueno. Entonces, en un momento determinado, viene Rafael Oropesa a hablar conmigo. Iban detrás de él dos jóvenes, dos señores, eh, entonces él viene y me habla. Dice, mira que hay aquí estos hombres, que, estos chicos que quieren hacer un reportaje sobre el perro de presa y me han recurrido a mí, pero claro, yo les he dicho que yo no estoy preparado para eso, no domino el tema, pero que tú sí, fíjense, sorpresa mía, eh, que Rafael Oropesa, hombre, sorpresa grata, porque no se me había pasado por la cabeza en ningún momento que Rafael Oropesa tuviera ese concepto bastante alto, ¿no?, de Manuel curto o sea, un concepto pues, o sea, que me valoraba con, por todo lo que había leído por supuesto, y por mi trayectoria, que ya llevaba años con el tema ¿no? del Presa Canario. Y entonces fue cuando eh, me presenta a esos dos jóvenes, uno era Cirilo Leal, que lo he mencionado hace poco, y el otro joven no sé quién era. Trabajaban para Televisión Española en Canarias, Tenerife, ¿eh? que estaba el estudio desde donde se emitía, en la calle Buenos Aires, me imagino que sigue en el mismo lugar, bajando a la derecha, al lado mismo del periódico El Día. Y ahí sigue la sede del periódico El Día también. Bien, entonces, así es como conocí yo a don Rafael Oropesa, el segundo apellido, no me acuerdo. Entonces, a lo que voy es que hago esta pequeña introducción ¿eh? para situarles. Eh, y luego, bueno, pues empecé a trabajar, este Cirilo Leal y yo, para hacer el primer reportaje. Eh, cuando estaba solamente a falta de sonido, pues se quedó, hubo cambio de director de televisión española y ese proyecto quedó en las estanterías y por más que Cirilo Leal eh, y Alejandro Togores, que a veces no me acuerdo yo del nombre de Alejandro Togores, eh, también trabajaba en los proyectos de televisión, me parece que era periodista, hace muchos años que no lo veo, traté bastante con él. ¿eh? Entonces, una cosa conduce a la otra, ¿no? En toda esa trayectoria, a través de los años, de los, de los decenios, ¿no? Pues en mi vida ha tenido mucho que ver la Rafael Oropeza, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Entonces... Pues si yo conocí a Alejandro Togores fue por, porque, claro, porque cuando se iba a hacer eh, luego la publicación, digo, la presentación de, de mi libro, publicado en 1991, pues tuvo que ver a Alejandro Togores también. ¿Mm? Y Sioni, la periodista que está en Gran Canaria, que es canaria, que hace muchos años que no la veo, pues que fue la que me dijo, Manuel, este libro hay que presentarlo. Digo, ¿cómo que hay que presentarlo? Dice, sí, sí, presentarlo en el club de la prensa. Tú tienes que presentar li tu libro, es el primer libro sobre este tema. Y el libro tiene su interés. Digo, bueno, interés, interés puede tener... A mí no se me había pasado por la cabeza. Dice, pues yo me encargo de todo. Bueno, pues nada. Y ahí fue en donde conocí yo a Alejandro Togores, si no recuerdo mal. Así es como lo conocí. Luego incluso estuve en su casa en más de una ocasión, ahí en la parte de, de Tegueste... Eh, en la montaña, que vivía en apartados en la montaña, en una casa de campo en un sitio precioso no y al lado muy cerca de él vivía también un, un arquitecto, un, arquitecto no, un psiquiatra chileno que yo traté también ahora se me viene a la cabeza ¿no? y vivía ahí muy cerquita de Alejandro Togores y este, arquitecto, digo, este, este psiquiatra era muy aficionado a la arquitectura y cuando yo hice la casa aquí en esta finca eh, que fue un diseño mío eh, pues porque yo quería distintos volúmenes una casa con distintos volúmenes y así se construyó y un día que me visitó el psiquiatra me dijo aquí falta algo en esta casa digo qué es dice ves esos volúmenes está precioso pero en la parte noroeste norte y oeste te vendría muy bien una galería en forma de L con cristaleras y ves todo el paisaje y los volúmenes se equilibran, fíjense ustedes, pues yo hice lo que este señor, que no me acuerdo cómo se llama, porque hace muchos años que no lo he visto y se me ha olvidado el nombre, pues este señor fue el que me dijo y ahí está la casa con la galería que quedó impresionante, 50 metros de galería cristalada por el norte en forma de L y por el oeste. Bueno, pues... Eh, gracias a, a Rafael Oropesa hubo todo este recorrido, bien, ahora vayamos atrás, un día en la plaza de adelantado yo iba a comprar al mercado, que ya no está el mercado allí, ahora están los juzgados, ¿eh? bueno, pues allí en la plaza de adelantado estaba el mercado, el mercado central de la laguna, para quien no sepa lo que es la laguna, porque me, la, me lo han preguntado, es la primera ciudad, San Cristóbal de la Laguna, que se fundó en Tenerife. ¿Eh? Parte alta, fría, húmeda, preciosa. Y es una ciudad, pues eso, de tipo medieval. En las calles, todo, bueno, pues ahí pueden ver eh, y vivir la historia desde el principio y hay libros donde hablan desde cuando se funda San Cristóbal de la Laguna donde se instala el adelantado, el conquistador, la isla y las familias más importantes se establecieron ahí ¿Eh? bueno pues yo ahora no les voy a dar una, una, una clase de historia porque tampoco yo soy historiador pero sí que conozco el tema, he leído mucho sobre la laguna y cómo se empieza a fundar y, y esas cosas ¿no? Bueno, pues entonces estaba Rafael Oropesa en la plaza con su padre y su hermana, palmeros. O sea que Rafael Oropesa es palmero y el padre palmero. No sé si la madre era palmera, me parece que también. Entonces eh, me presentó al padre, era un señor de unos 60 años tendría por ahí, ¿no? Y la hermana, una joven rubia, muy agraciada, rubia, rubia, ¿eh? no se parecía nada a Rafael, nada. Rafael tenía como una especie de toque magrebí, no sé, se me ocurre decir eso, ¿no? El, el, el apellido Oropesa ¿eh? es de ahí, de la zona de Aragón y Valencia, por ahí, no recuerdo ahora, podría mirarlo, pero miren, Oropesa. Bien, pues de ahí viene el apellido. Entonces, eh, me dice, entra en la ermita, porque al lado, al lado del, del mercado, que ya no existe, hay una ermita. Y esa ermita eh, es muy antigua, pequeñita, probablemente se, se, se construyera en la primera fase de, de, de la construcción de la laguna seguramente, de cuando empiezan ahí a construir casas, ¿eh? que al principio la mayor parte de las casas eran todas de una sola plantita ¿eh? y encima no tenía ni siquiera teja, eso vino después. ¿eh? Era a base de, de, de vegetal, de, de nea, de lo que quiera que fuera, ¿no? eran techos pajizos. Y entonces eso se cambió con el tiempo porque a veces cuando había un incendio, bueno, eso era un peligro para la existencia. Entonces ya salió... Una, en las ordenanzas que obligaban, lo he leído yo, obligaban a poner ya los techos de obra. Claro, la mayor parte de la gente que se estableció cuando hay quitando algunas personas, pues su economía no les permitía hacer una casa con su techo. Las primeras viviendas que se hicieron, sí, de la gente más o menos pudiente ya desde las primeras fechas, pero el resto no. y Luego se fue construyendo en torno a esas, y ahí se pueden ver incluso fotografías de principios del siglo XX, y algunas de finales del siglo XIX, lo que era la laguna todavía en esas fechas. ¿eh? Y, y estamos hablando del siglo, del siglo, la, la conquista se termina en 1900, 1496, pues imagínense. ¿eh? Bien, y Santa Cruz no era nada. Luego resulta ser que Santa Cruz eh, pasó a ser una ciudad importante, la más importante, pero antes que Santa Cruz más importante era Garachico, que hoy en día Garachico pues es un pueblito pequeño, con algún resto de aquella época y después de la erupción volcánica, pues aquello barrió con parte de, la, de las construcciones antiguas y se salvó la iglesia y poco más. Y el muelle y todas aquellas casas que todavía quedan de aquella época. Bien, pues entonces Rafael Oropesa me dice, entra en la ermita, vete al fondo a la izquierda y verás una fotografía de un perro en una carreta, Antigua. Bueno, pues nada, se lo agradecí y dice Betty, ve, te va a interesar. Entonces nos despedimos, hablé un momentito con el padre y con la hermana, eh, entro en la, en la ermita, voy directamente y allí estaba la fotografía, una fotografía con unas dimensiones considerables, no ampliada, por supuesto. Y el fotógrafo era, el nombre no recuerdo, el apellido era Calimano, seguramente de origen genovés o de por allá, ¿no? De origen, era canario, era de Tenerife. Y vivía aquí en la Cruz Chica, pegadito a lo que hoy en día, desde hace varios años, está el Mercadona. Pues ahí vivía Calimano. Entonces yo cuando vi la fotografía, pues pregunté por el señor Calimano y me dijeron ese señor de ahí. Entonces me dirigí a él, hablé con él y le pregunté que si podía, si tenía foto, esa fotografía, si tenía duplicados y eso. Y me dijo que sí, copias. Pero que no, no las tenía ahí, que tenía en su casa, aquí en la Cruz Chica, ¿eh? en, en Guamasa en la zona esa donde hoy en día está el Mercadona, el búnker, un, un bar importante, y al lado construyeron otro bar también, pegadito. ¿eh? Y luego un comercio, una carnicería también grande, importante, pegadito también. En fin, esto es muy peculiar todo. Canarias es que es muy peculiar en todos los sentidos, es distinto a cualquier sitio. ¿eh? Bueno, pues, entonces me dijo, mm, a tal hora puedes venir a mi casa... Y yo te enseño, te, te llevas la fotografía y tengo más fotografías antiguas. Resulta ser que yo, eh, eh, mi afición por la, por la fotografía fue, fue muy grande. Cuando yo vivía en Gran Canaria, que iba de traje y corbata, ¿no? Y me compré una máquina Nicormat en Maya, en la calle Triana, ¿eh? que hacía esquina, o, si no recuerdo mal, bueno, cerca donde estaba, Viajes Meliá. Bueno, pues allí compré una Nicormat de la casa Nicor, una cámara que era una maravilla, ¿no? Y como a mí me gusta estudiar eh, cómo manejar una cosa, cómo conocerla, pues me... O sea, compré dos libros en una librería allí muy cerquita sobre fotografía, relacionado con la fotografía. Y recuerdo que en la portada del libro, de uno de los dos libros, había una, pir una pequeña pirámide, como decía, ¿no? Y se veían tres cámaras. La Nicormat, una rusa y no sé qué otra cámara. yo compré una de esas tres. Pero eso me di cuenta yo de la importancia de la cámara Nicorma cuando compré el libro, los libros. Allí en una librería. Me parece que era la librería de un catalán delgadito alto, un señor mayor, que tenía la Reixac. Sí, en la librería Reixac. Y aquí en Tenerife también, en Santa Cruz, había una, otra librería donde yo compré muchos libros con los años. Y allí en Reixac, en, Gran, en Las Palmas de Gran Canaria, yo también compré libros. Eh, para mis lecturas, ¿no? Y ahí compré esos dos libros, digo, sí, esos dos libros de fotografía. Bien, entonces yo tenía mucha afición, me dio también por fotografiar en plan artístico, había aprendido en esos libros, ¿no? Eh, las técnicas de enfoque y tal y que cual. Bueno, una cosa muy básica, ¿no? Para lo, lo suficiente como para aprender a manejar esa cámara. Entonces, claro, cuando me dijo que tenía más eh, calímano, que tenía más fotografías antiguas, pues bueno, imagínense usted la emoción con la que yo lo visité, y le compré esa fotografía de la carreta con perro encima, de presa, un perro presa, ¿eh? y otras fotografías preciosas. Bueno, yo perdí las otras fotografías, vamos a ver, eh, voy a relatarles, yo perdí mucho de mi biblioteca, de todos los libros, cuando yo me separé de mi primera esposa, después de 25 años de matrimonio, entonces pasan estas cosas en las separaciones, aquello que era mío no se me dio, entonces se, se me hizo un simulacro de entrega de todos mis libros, pero solamente se me entregaron algunos libros, y entre ellos se el les pasa, que eran 200 y pico volúmenes, con sus estanterías que compré a plazos en Caja Canarias, pues también me quedé sin, sin los libros de espasa, del diccionario de enciclopedias pasa ¿no? bueno, y allí se quedaron esas fotografías y libros y muchas más cosas ¿no? el ordenador, la impresora en aquella época no había internet y bueno, hago un recorrido para que más o menos se entienda un poquito todo ¿no? porque todo, todo enlaza con todo entonces, bueno, pues las el resto de las fotografías se quedaron ahí pero la del perro encima de la carreta es la que yo utilicé en la portada de mi libro, El perro de presa canario, su verdadero origen. ¿Eh? Y aquí está el libro y la portada. Fíjense. Yo cada vez que veo esta fotografía, me emociono. ¿Por qué? por el perro. La carreta es intrascendente. Es una carreta típica para las vacas vastas, de origen gallego, eh, con estacones, ¿ven? Y ahí cargaban los haces de trigo, de cebada, de maíz, para llevarlo a las distintas propiedades, a las distintas cuadras, los ganaderos. Eh, bueno, pero lo curioso de este perro, leonado claro es la cabeza esta cabeza a mí me ha dado que pensar meditar reflexionar durante años fíjense qué cabeza que no hay stop parece la cabeza de un león de una leona perdón de una leona fíjense no hay stop tiene muy buenos maceteros se, se, se ve ahí no orejas cortadas las manos blancas calzado de blanco ahí dormitando el animalito una cabeza enorme un costillar impresionante maravilloso maravilloso es probable no se puede mostrar porque no sabemos lo que hubiese podido pasar, pero sin duda alguna, quizá si no es por Rafael Oropesa que me dijo, ahí está esa fotografía, yo no hubiese visto, perdón porque estoy hablando y estoy buscando otra fotografía, ya la tengo, que es donde yo iba, no pensaba lo de la carreta, esto va, esto va saliendo mientras voy hablando, pues gracias a Oropesa, para que vean lo que puede el relacionarse con una persona o con otra. Rafael Oropesa me presenta a ciclo leal. Rafael, Rafael Oropesa me habla de la fotografía, que yo luego utilizo para el libro. Y esto ha hecho historia esta fotografía probablemente hubiese quedado en el tiempo ahí pero está en este libro y seguirá existiendo esta fotografía se ha dado a conocer y ahora que lo estoy explicando esto es donde está el actual aeropuerto de los rodeos esto es antes del aeropuerto de los rodeos esto será de principios del siglo XX y el aeropuerto de los rodeos, si no recuerdo mal, se construyó sobre los años 50, si no estoy equivocado, ¿eh? 40-50. Eh, pues se publicó el libro con esta fotografía. Pero hay más. Mucho antes, mucho antes de esto de la ermita, de conocer a los, al padre y a la hija y a la hermana, ¿eh? Rafael Oropesa me trajo a Tamaimo una fotografía del perro de Guillermo de las Mercedes. Este, que incluí en mi libro. Y aquí abajo, bien. No sé si se verá bien, letra muy menuda. ¿Por qué? Perro de presa, le pongo yo, canario, años 70. Propiedad de Guillermo de las Mercedes. No dejó descendencia, porque me lo dijo Guillermo. Guillermo hace muchos años ya que, que se fue a mejor vida. Entonces, digo a mejor vida... Porque yo estoy absolutamente convencido, no porque sea cristiano, protestante, católico, o budista, o musulmán, sino que después de, a lo largo de mi vida, de muchos años, hago otro paréntesis, otro paréntesis desde hace mucho, mucho tiempo he llegado a una convicción, que es lo que se suele llamar fe, ¿no?, de que cuando este ser muere, fenece, hay algo. Tiene que ver, como yo le decía antes de ayer, a un joven que es católico, muy creyente, y a una joven, alumna mía de equitación, muy creyente también, eh, católicos, ¿no?, y yo les decía que eh, eso de, de la capilla sixtina, por ejemplo, que se ve Dios Padre, un señor así con barba blanca, como yo les dije, en plan jocoso, ¿no? Pelo largo, pero bueno, y barba blanca, y con el brazo tendido, y Jesús en el otro extremo tocándose, eso del pintor, si no recuerdo mal Rafael, ¿no? Entonces, Rafael Miguel Ángel ya no me acuerdo ahora. Entonces, eh, no creo en esas cosas, es arte, eso es cultura. Pero mi convicción es que no acaba esto aquí. Sí acaba el ser humano, este ser que somos nosotros y todo lo que vive. Eso queda ahí, ¿no? Entonces, este perro es el mismo perro acuérdense del libro de natura y cultura como yo dije ya eso ya lo hablé y expuse esta fotografía y el libro de natura y cultura de las islas canarias donde aparece este perro no esta fotografía sino otra fotografía pero de este mismo perro allí en las mercedes en el campo donde lo tenía atado con una cadena que se ve ahí en la otra en la fotografía de de Natura y Cultura de las Islas Canarias y lo hacen descender de los perros de los aborígenes ya se sabe que no hace mucho tiempo, yo lo sabía hace mucho tiempo pero había mucha gente que porfiaba muestra de ellos que lo pusieron ahí en ese libro y han seguido con los perros de los aborígenes pues no hay tal de los perros de los aborígenes ninguno de estos perros entonces fíjense Rafael Oropesa en Tamaimo me llevó esta fotografía que yo incluí en el libro posteriormente en la, en la plaza del adelantado frente a la ermita muy cerquita y del mercado me dice entra y allí hay una fotografía que te puede interesar o que te iba a interesar, efectivamente, efectivamente, eso ha influido, ese señor que me compró una cachorra, que se la llevó a su casa, que se le cayó eh, de la azotea, se le mató, luego vino y quería una pero regalada y se fue indisgustado conmigo eh, porque no le regalaba una en una futura camada, hombre, yo no tenía por qué regalársela, imagínense, esto lo estamos viendo retrospectivamente, eso es pasado, eso es historia. Y yo, como quien escribe, pues aquí es en un vídeo, lo voy relatando, ¿no? Lo más ajustado al, a lo que ocurrió. Esto es historia. Esto se podría incluir en una novela, en un artículo, en poesía, en lo que quieran. Eso es cultura, porque somos animales culturales. Eso no lo pueden hacer los perros, ni los gatos. Ninguna especie viviente... En el planeta Tierra, excepto el ser humano, lo puede hacer, puede reflexionar de esta manera, puede plantearse las cosas del pasado, del presente, de qué nos depara el futuro, que no lo sabemos nunca. Pero siempre el futuro que va, va a llegar, mientras uno vive, es una consecuencia de lo que uno ha vivido y sigue viviendo, porque esto es permanente, en movimiento. Entonces, fíjense, esto fue lo de la, de la ermita, si no recuerdo mal, fue antes o ya había conocido yo a Cirilo Leal, ya no, ahora no me acuerdo, lo cierto es que yo lo incluí en el libro, no, probablemente fue, eh, vamos a ver, Cirilo Leal, pues eh, quizás fue posteriormente porque Cirilo Leal fue quien me dijo, escribe un libro, y yo tardé por lo menos un año, quizá más, no sé, no me acuerdo. Entonces yo utilicé la fotografía, incluí la de Rafael Oropesa, que está en el libro de que no es un perro aborigen. Esta gente, para que tengan en cuenta, ¿eh? los docentes de aquella época ¿eh? tenían en su mentalidad, que todos tenían, la mayoría tenían los, la misma mentalidad, el mismo, el, la misma bacteria en la neurona nacionalista, indegi, indigenista, o sea, aborigenista, eh, independentista. Y eso eso lo mamaron en la escuela de magisterio. Rafael Oropesa, que era nacionalista, independentista, guanchista, Dicho sea de paso que incluso yo estuve hablando con él y le dije, tu hermana y tu padre pasa como cualquier español, cual... español, sea de La Palma, donde quiera que sea, de allá, de la península ibérica y tú lo mismo, pero él tenía como una, una ramita que probablemente fuera por los rasgos y todo eso y el pelo, ¿eh? Pero que eso es lo de menos, pero a lo que voy yo es a esos perjuicios que se crean, ¿eh? Frente a esto, frente a aquello, bueno, que si nos conquistaron o no sus ancestros, o ustedes son descendientes de colonizadores posteriores o muy posteriores, a lo mejor del siglo XVII, siglo XVIII, que se establecieron en La Palma, de origen portugués, pero ese Oropesa no es portugués. Y probablemente el segundo apellido tampoco era portugués. Lo digo lo de portugués porque ha habido personas que dicen no, porque aquí predominó, o sea, los como que esto había sido portugués, no hubo intentonas de que los portugueses el, el rey portugués en conquistar esto, pero eso no llegó a nada y esto se resolvió con la conquista española, empezando los los normandos, pero después enseguida empieza la la conquista más en serio cuando viene de la... de... La, de, Jean de, Bettencourt de... de entrevistarse con el rey, digo, Enrique III de Castilla, que autoriza eh, a traerse trigo, eh, 500, 500 piezas de armas, caballos y otros animales, igual número de hombres. Porque alguna vez he dicho yo 50 o 100, no sé cuánto era. No, ahí lo dice. Lo que pasa es que no había mirado porque eso lo publiqué yo hace muchísimos años. O sea, lo que pasa es que si uno no lo repasa, pues no se acuerda. ¿no? Eran 500 piezas de armas, igual número de hombres, caballos y otros animales. ¿Dónde estaban? Seguro. Los primeros perros, entre otras eh, vacas, lo que sea. Bien. Otros animales. Bien. Pues entonces... <coughs> Rafael Oropesa, con el tiempo, cría perros. Porque aquí, eh, a partir de esas fechas, adelantando el tiempo, ¿eh? porque claro, él, la primera cachorra que tuvo fue la mía. No había tenido ninguna, no tenía ni idea. Lo que había leído mío, y en la gacetilla donde yo puse la publicidad conforme se vendía, la primera. ¿eh? Que eran cinco, me quedé con uno, y no sé si él sería de la primera camada o de la segunda, no me acuerdo. Probablemente la primera, o de la camada de Tamay con Felo, no me acuerdo. Eh, podría ser, de Bobby Piva o bien Tamay, digo, eh, sí, Tamay con, con Felo. Entonces, eh, él empezó a criar con perros, porque él me dijo pues vas a tener que trabajar solo digo bueno, yo solo he empezado y sigo y seguiré solo, porque no es solo yo estoy haciendo mi obra ¿eh? como el pintor hace su obra como el poeta hace su obra no lo hace con el otro algunos sí, hay, hay escritores que hacen libros eh, entre dos o tres o uno solo pero lo, por lo general el escritor hace su obra ¿Mm? y el poeta y el pintor. Entonces yo me lo enfoqué así. Y bueno, he seguido así. Me gusta que nadie me condicione. Me llevo por mis ideas. Por mis conocimientos. Mejores o peores. Y no hay quien de ahí me apee. Eh, a eso se le llama. Se me acaba de venir a la cabeza. Tener entidad propia. Puede ser Mejor. De más calibre, menos calibre, ¿eh? pero tener entidad propia es uno laborar, como dicen los italianos, laborare, ¿eh? me gusta más que trabajar, pues laborar, yo con arreglo a mis ideas a lo que yo voy estudiando, lo que yo voy viviendo, lo que yo voy observando de otros y de los demás allá, y entonces me gusta ir por libre, no verme condicionado que mi obra no esté condicionada por presión o por la razón que sea o porque yo tenga que cumplir algo. No, no, no, no, no, para nada. Entonces él empezó a criar con perros de cuyo origen no sé nada. Pero sí que voy a... él sacó unos perros, poquito, eh él criaba poquito porque en aquella época pues, era un señor que se aficionaba a esto, y entonces, pues a lo mejor con una perra, con un perro, la cruzaba con el perro del más allá, lo que quiera que fuera, probablemente tenía de los perros míos, porque eso fue años después que él criara, ¿no? Cuando yo tuve noticias de que él estaba criando algo en plan particular. Pero claro, ese cría, esa cría en plan particular, pues se va desparramando por ahí, ¿no? Y, y si son muchos, pues, pues más, se van desparramando, y uno busca por aquí, el otro busca por allá, y así es como se fue gestando todo. ¿eh? Claro, el único criador que había profesional y que fue el que más generó, más perros, de los cuales, como se ha podido ver en los vídeos, pues de los que más se echó mano, básicamente desde la base, valga la redundancia, fueron esos productos, luego con Felo y bla, bla, bla, bla, bla. Bien, ya, sé, ya es conocido, ¿no? Y mucho que se nos escapa, que no se puede controlar, que se ha ocultado todo lo que se le ha ido metiendo. Yo he ido relatando de lo que yo conozco, de lo que yo me he ido enterando, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. En Gran Canaria he conocido yo mucho porque iba constantemente a Gran Canaria. Iba con Clemente Reyes Santana, siempre fue así. Y luego yo conocí a Miguel Vega por Clemente Reyes, pero eso es un capítulo aparte y lo tocaremos. Bien, entonces Rafael empieza a criar su camadita, y bueno, él por su lado, como otros, y tal y que Bueno. Entonces, eh, él sacaba unos perros, y yo no sé qué es lo que fueron metiendo ahí, con mucho hueso, lo poquito que crió, eh, porque él crió poco, con mucho hueso, eh, los brazos, pecho, y las cabezas, bueno, más o menos, ¿no? Para la época, pues sí, yo vi algo de eso, ¿no? Pero, pasado el tiempo, estando yo en tamaimo, ¿eh? o sea que fue en aquella época, pasado el tiempo, eh, Rafael Oropesa cruzó una perra con un perro de chío. Y ese perro de chío tenía algo de dogo alemán, Y cruzaron con una Bouvier de Flandes. Ustedes saben que es negros, peludos, si no recuerdo mal la denominación. Bouvier tendría que mirarlo, tenía que haberlo mirado. Bien. Entonces, de un matrimonio, tenía una pareja, un matrimonio, eh, que luego pues se desprendió de ellos porque se volvían a su país y se lo regaló a Pablo propietarios junto con un hermano que ellos son de chío imagino que vivirán todavía pero mayores ya ¿eh? probablemente bueno mi edad más o menos y es, ellos iban a, con cierta frecuencia al bar el tejar bar restaurante el tejar allí al, en la playa de la arena y allí tenían el perro y la perra y sacaron con la perra si no recuerdo mal eh, cría, eh, primero seguramente que entre el macho y la hembra, pero después ya metieron algo distinto, que pudo ser el gran danés, por allí había un gran danés negro o un cruce de gran danés negro, ya tipo presa, bien, pues esta gente tenía un perro de esos, el producto de eso, de Bouvier de Flandes, lo tenían Chío, en, sí, arriba, donde vivían, porque la casa de los padres, todo eso estaba arriba, una casa grande, todavía existe, al pie mismo de la carretera, de Chío, fuera del pueblo. Yendo de Tamay, Maguía y Isora a la derecha, cerca de la gasolinera, pegadito a la gasolinera, antes del desvío que va, antes o por ahí, que va a las cañadas del Teide. Bien, entonces, con el tiempo aparecían perros de esos, de Rafael Oropesa, con el pelo duro. ¿Vale? Y yo me enteré que, que había cruzado allí con ese perro. Es que no había perros para cruzar. No había en aquella época, hay personas que dicen, no, o si sea, había, no había, no había perros, tipo presa, el de Guillermo del no dejó descendencia, los de Silverio Mesa, ahí se quedó como un callejón sin salida, no hubo continuidad, luego se inventaron unos orígenes ahí con, eh, con laica o troika, eh, los del club y allí le metieron orígenes de, de Silverio Mesa, todo eso es falso, como ya he demostrado yo en uno de los vídeos. Entonces, pasados los años, yo compré un perro a Oscar Batista, Osquita, que siempre fui aficionado a los perros, y siempre iba él por libre, a su aire, y sabía dónde había un perro por aquí, pero ya ha pasado muchos años, ¿no? Entonces, eh, un día Oscar Batista, eh, no recuerdo si me llamó por teléfono o vino a visitarme, yo tenía buena relación con él. Y había roto su relación con la novia, él estaba muy enamorado de la novia, se llevaba muy bien, él estaba ceguito con la novia, pero llegado un momento, pues bueno, pues la novia le dijo ahí te quedas y cambió de tercio, como se dice en términos taurinos, y él pasó una crisis tremenda tremenda porque me lo dijo lo estaba pasando fatal y además no tenía trabajo y me, se comunicó conmigo pues para ver si yo le compraba un par de perros que tenía allí y dije no, no, yo no quiero perros yo tengo perros no, no quiero yo estar comprando perros ajenos y además que yo no sabía los orígenes y nada de todo eso pero me quedé reflexionando y al, a los, al cabo de unos días pues y yo sentía como un poco de pena ¿no? por Oscar porque a fin de cuentas, eh, oye, a nadie le alegra que un amigo eh, pues esté pasando por un mal momento económico y afectivo y tal y que cual y entonces lo llamé y dije, mira, voy a ir a verlos. Y, y fui a verlos. Uno era Bento, capa bardina, gris, bardina gris, y una perra nieta de Chio, De Chio, el viejo, como le llamábamos, Chio, y con una capa muy similar a Chio, Pero tenía una rama de Gran Canaria no sé cuál tenía una rama de Gran Canaria era producto de un perro de Gran Canaria con una perra que era, me parece nieta de Chio entonces vi el perro y la perra los libera la fiera Miguel Ángel Morales Bello pero Oscar no no a nadie. Entonces, la perra grado A y el perro grado B. El perro montaba un poquito los. una especie de escasa tijera invertida, apenas. Estaba casi en tenaza, en pinza, ¿no? Pero en fin, se le iban un poquito. Y el perro no me desagradó y no había dónde elegir. No había perros donde elegir. Yo siempre he tenido ese problema como todos. Incluso ahora. Meter cosas nuevas de más o menos del mismo tipo. Y ese perro tenía un poquito el pelo que recordaba. Y con el tiempo yo me planteé. Porque Bento me transmitió en alguna que daba perros... Con mis perras, con un par de perras que crucé, me dio algo muy importante. ¿eh? No digo que el perro de presa, que yo andaba soñando, pero es que yo el perro que ando soñando todavía no lo he conseguido, pero bueno, he ido mejorando. Y ese perro vento, en algún ejemplar, posteriormente, ha transmitido ese pelo, duro sobre todo en la parte del cuello la parte superior del cuello y los bigotitos pues fíjense las vueltas que da la vida y las vueltas que dan los perros de Chío Rafael Oropesa buscando perro para cubrir una perra y seguramente que me parece que fue así, pasó por la carretera y vio el perro porque el perro estaba amarrado con una, con una corredera desde abajo hasta arriba la portada. Y el perro era importante. Impactaba, estaba impresionante, ¿no? Eh, él lo vería, hablaría con el propietario, allí vivía el, el padre de Pablo y de los hermanos, porque me parece que eran tres hermanos. Pero yo con el que más recuerdo así era Pablo, que era grueso él, más grueso que los hermanos. Y al padre lo conocí también por cuestión del perro ese que yo estuve allí para ver si cubría o no cubría con ese perro. Eh, no, no cubrí con ese perro, no recuerdo por qué razón, pero no cubrí con ese perro. Y luego ya, bueno, pues yo me fui de Tamaimo, a los cinco años y pico de estar viviendo en Tamaimo, y ya a Mercedes Guillén Rodríguez le dieron la plaza interina forzosa, si no perdía los derechos, a Cruz de Tea. Y yo ya me establecí aquí, había en esa fecha, <coughs> ella después se presentó a las oposiciones, aprobó, era buena estudiante, aprobó las oposiciones y luego ya le dieron plaza aquí. Pero mientras yo estaba aquí, la primera fase, en esta finca que yo compré, con lo que ahorré de allí, con lo de los perros y los adiestramientos, yo siempre tenía un, un, un, eh, una capacidad para el ahorro, ¿no? que hay personas que no, y yo, pues sí... Y entonces yo fui juntando el dinerito y compré esta finca. No había nada. Esto era un barranco. Habían vendido la tierra para hacer fincas de plataneras, huertas de plataneras en el sur. que El clima es mucho más benigno para los cultivos de aguacate y platanera y tomate. Bueno, pues yo compré esta finca. Yo pienso que ha sido una de las mayores ilusiones de mi vida el haber comprado esta finca. Porque eso no estaba al alcance mío. Si esta finca hubiese estado a la extensión esa de una hectárea y media, 10.500 metros, en condiciones, yo no la hubiese podido comprar. Pero esto era un barranco, le habían vendido la tierra camiones y camiones, cientos de camiones, no había control para, para el sur. Entonces yo compré esta finca y es donde empecé mi odisea aquí hace 42 o 43 años. Bien, entonces yo iba a Cruz de Tea y volvía la recogía recogí Mercedes y a los dos niños mayores y no, el mayor se quedó aquí conmigo y entonces la llevaba los lunes a primera hora y la recogía los viernes Bien. entonces, luego ya le dieron la plaza aquí y ya nos quedamos definitivamente aquí y ahí yo he ido construyendo poco a poco, poco a poco y seguimos ahí con la misma batalla Bien. entonces yo ahora hace años que no sé nada de Rafael Oropesa no tengo ni la más remota idea. Sé que hace años dejó de criar por las razones que fueran, porque claro, yo me imagino que para Rafael Oropesa, como para tantos otros, que su profesión era la docencia, ¿no? Y él vivía de ese sueldo. Y me parece que la esposa también era docente. ¿Eh? Me parece que también había estudiado magisterio. Eh... <coughs> sí, probablemente. Entonces yo ya, él dejó de criar, llegado un momento, pues ya se quedó con aquellos perros ya viejos y se murieron de viejos y la cosa pues quedó ahí. Pero su, él siguió con esa afición, pero no como criador. Me parece que él ya no siguió criando, ¿no? Como tanta gente, que se entusiasmó en un momento determinado, estuvieron cuatro, cinco, seis, pero claro, esto entraña muchas dificultades. Esto es muy complejo, no complicado, complicado, esto es complejo. Y hace falta pues jugárselo, como yo dije ya eh, muchas veces, yo me lo jugué toda una carta. Y yo me voy a dedicar a esto. Y yo nunca más me voy a poner un traje con una corbata. No quiero trabajar eh, por cuenta ajena. Y es un terminado y lo he cumplido. Y no, no me puedo quejar, yo he sido muy feliz eh, en esta actividad con los caballos. Para mí han ido a la par. Perros y caballos. Y especialmente Perros de presa y el perro de ganado majorero que tuve que dejarlo y ahora lo he retomado, vamos a ver cómo vamos encaminando el tema, eh, la cría y la selección poquito a poco porque esto es cuestión de tiempo y una, y una camada y luego otra camada, ir limpiando y ya iremos viendo cuáles son las decisiones que yo voy tomando en ese día a día en la cría y la selección y a ver en qué para la cosa y ya se irá viendo, no quiero adelantar acontecimientos. Bueno, pues eh, me encantaría que Rafael Oropesa viera este vídeo eh, y si lo ve, pues, es, pues si quiere comunicarse conmigo y cualquier persona que conozca a Rafael Oropesa, pues a lo mejor se lo puede comunicar o decirme a mí, pues mira, pues Rafael Oropesa sigue viviendo la verdellada o ya, o ya no. Bueno, pues entonces, pues qué le vamos a hacer. La vida es así eh, y aquí termina el vídeo. Ya saben, los que no son de Canarias... Y, o, porque hay muchos canarios de Gran Canaria, fuertemente no saben dónde queda Tamaimo, tendrán que mirarlo a ver y hay gente de Tenerife que no ha pasado nunca por Tamaimo, por razones X porque queda allá en el otro extremo pero bueno, normalmente saben aquí todo el mundo dónde está Tamaimo Tamaimo eh, cuando yo, ya lo he comentado en algún vídeo, cuando yo viví allí pues que empezó mi actividad como periodista no remunerado, como colaborador del periódico. Yo no estudié periodismo, pero mi afición por las letras, ¿eh? y por la literatura, por la poesía, por la historia, sobre todo. Y cuanto más años van pasando, más afición por la historia. bien Entonces, eh, allí me visitó entre muchas, ya lo he dicho, ¿no? el doctor Montequi, de la mano de José Callico Sosa, cirujano-traumatólogo, eh, el doctor Montequi que murió, con el que tuve yo una gran amistad. Ya le haremos un vídeo, lo repito otra vez, ya lo haremos. Eh, pues allí los conocí, vinieron a visitarme allí por la cuestión de los perros. Primero José Callicó con un pastor alemán que le dio y en uno de los, de los viajes que hizo allí pues se hizo acompañar del doctor Montequi, que era el jefe de servicio de cirujano-traumatología de la residencia hospitalaria. Eh, yo con José Callicot Sosa hace muchos años que no lo he visto tuve muy buena amistad era un hombre muy cordial yo fui más de una vez y más de cuatro a su consulta eh, especialista en cirujano en traumatología o sea en traumatología y pues eh, yo iba yo iba al refer... ah sí había un periodista que me parece que llegó a ser mmm, que ya lo he comentado en algún vídeo eh, José, eh, ¿cómo se llamaba? Altober, José Alberto Santana que se llamaba y escribía, escribía una columnita me parece que llegó a ser subdirector del periódico El Día y aparte de ser muy buen periodista eh, pues él escribía una columna que se titulaba el seudónimo era Altover, Altover y arriba decía Altoberadas, siempre algo relacionado con, con la historia del pasado todo lo canario y tal y que cual no y siempre con un tono de humor muy curioso muy peculiar no este señor me visitó en tamaimo estuvimos charlando y tal y cual porque le llamó la atención de que un leridano como yo y un catalán de lérida de padre leonés y de madre aragonesa, pero yo no, nunca había visitado, yo no conocía ni a la familia, cosas de cuando la guerra y todo eso, yo no conocía ni a la familia de mi padre, hasta que yo me propuse con cuarenta y pico de años largos, visitar, ir a, al pueblo de donde procedía mi padre para conocer la familia o parte de la familia, que es muy numerosa, por la parte de León, eh, incluso en Galicia existe, familiares míos, en Valladolid, en Marbella, bueno, en Canarias, aquí mismo hay primos segundos míos, uno que es teniente coronel de, de Olla Fría, militar, el otro es policía de la secreta, uno el teniente coronel, hijo de una prima carnal mía, ¿eh? y el otro policía de la secreta, pues es primo de la otra hermana, prima carnal mía, en fin, lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, pero yo no había conocido nada de León, había pasado una vez dos, como mucho, con 21 años o por ahí, eh, con, unos, con, con estos estudiantes, amigos míos y tal. Entonces, eh, pues, eh, aquí iba yo con esto de Altober. Ah, Altober vino por Tamaimo y le sorprendió aquello que yo escribía, ¿no? el periódico el día, que, public, que me publicaban ellos, que estaba también este Elfidio Alonso. Bueno, voy a contar una anécdota muy curiosa también del Alonso. cuando termine con Alto Ver. Eh, me visitó Alberto Santana, Juan Alberto que se llamaba, eh, eh, y estuvimos charlando y bueno, se despidió y se vino para, para Santa Cruz de Nice, donde él vivía, ¿no? Y cuál no fue mi sorpresa, que un día descubro en el periódico El Día... <coughs> que este señor de las Altoveradas, Altover, ¿eh? eh, tenía su columnita, sin dejar de escribir, la que tenía de Altoveradas, ¿eh? Tamaimo, no puso tamaimadas, sino él se ponía en su columna Tamaimo, no sé si era columna o artículos, no me acuerdo, ponía Tamaimo, es como decir Azorín, ¿eh? Eh, Antonio Azorín, eh, Antonio Ruiz, el escritor alicantino que ejerció como escritor y vivió muchos años en Madrid, pues Azorín era el seudónimo, ¿no? Bueno, pues, que se llamaba? Antonio Ruiz, si no recuerdo mal. Pues este señor se ponía Tamaimo, o sea, que después de la visita, que él no conocía Tamaimo en aquella zona de por allí, si no estoy equivocado... Y pues le, le, le encantó visitar aquella zona y charlar conmigo y de los perros y de tal y qué cual. Y puso Tamaimo. Pues yo me sentí muy feliz que este señor viniera allí para conocerme, para charlar conmigo. Y bueno, y hablamos sobre los artículos y sobre varias cosas relacionadas con mis escritos y el periódico El Día y tal. Y, bueno, pues Tamaimo. Mucha gente se enteró de que existía aquí en el oeste de la isla, de aquí, de gente del Tenerife, que allí existía un pueblito entre montañas con poquitas casas, eh, entre la montaña de, de, de, de Guama, una montaña enorme que hay ahí, bien, y la, y, y, y la otra, ¿cómo se llama? Arguayo, Arguayo, en el otro pueblito también arriba en la montaña, un sitio maravilloso. Aquello es espectacular. Vale la pena visitarlo y comer por allí y caminar por aquellos pagos. Es una maravilla. Bueno, pues un día voy a otra cosa. Eh, ¿Cómo conocí yo a Elfidio Alonso? Elfidio Alonso era un periodista lagunero de aquí de la laguna y trabajaba en el periódico El Día, me parece que llegó a ser subdirector también del periódico El Día. Bueno, entonces Manuel Martín Betancur, que vivió, no sé si nació en La Laguna, pero vivió muchos años, después volvió otra vez eh, a Santa Cruz, Viví, ya lleva años viviendo en Santa Cruz, pero vivía en La Laguna, en lo que llaman la Mesa Mota, Manuel Martín Betancur, con su esposa en su chalecito y allí con sus dos hijos e hija, Natalia se llamaba la hija, que no me acordaba, bueno, pues, y Sandro el hijo, Alejandro. Entonces, este quedamos Manuel Martín Bettencourt y yo, porque me dijo, te voy a presentar a Elfidio Alonso. Elfidio Alonso eh, era uno, era cofundador o fundador principal del grupo musical de música folclórica canaria, eh, que hicieron una grandísima labor por el folclore canario. ¿no? El Fidio era un hombre muy culto, era un hombre muy preparado. Eh, yo recuerdo haber leído un librito sobre la poesía y las canciones. Las, las estrofas, comparándolas con eh, las castellanas y de por allí, ¿no? de la península, de la zona de Castilla, no sé dónde. Y entonces decía, si no recuerdo mal, decía, miren que son las mismas, los mismos versos, todo igual. Y a mí me sorprendió, claro, este señor era un hombre que conocía mucho todo ese tema porque lo había estudiado mucho, ¿no? y compuso letras para las canciones, y fue fundador o cofundador del grupo Los Sabandeños, que hicieron época. Y todavía me imagino que sigue existiendo los abandeños ya en manos de otra gente, pero que pasa de generación en generación. ¿no? Entra gente nueva, cuando van gente mayor que se retira, se jubila o se muere, pues, pues eso sigue, me imagino que seguirán los sabandeños. Entonces nos encontramos en Santa Cruz, que Manuel Martín Bettencourt me quería presentar a Alfidio Alonso, entonces subimos la escalerita, la primera planta, si no recuerdo mal. Eh, me parece que subimos a la primera planta o bajó el filo Alonso, no me acuerdo, a la planta baja, ¿no? Y entonces Manuel Martín Betancourt me presenta como Manuel Curtó, el perrero mayor del reino. Me imagino que Manuel, Manuel Martín Betancourt se acordará de eso, ¿no? El perrero mayor del reino. En aquella época Manuel, Manuel Martín Betancourt venía por Tamaimo, como ya he relatado, ¿no? durante un tiempo. Entonces, claro, a mí me tenía en muy buena consideración. Luego ya las cosas fueron cambiando, como suele ocurrir con mucha frecuencia entre los amigos, entre los humanos y tal y que igual. ¿no? Eh, después ya yo. Pero me acuerdo del perrero mayor del reino. Bueno, pues cosa curiosa que eso se ha cumplido. Y yo, que me presento como perro mayor del reino, no cabe la menor duda que he seguido siendo el perrero mayor del reino. A ver si se me comprende. El mayor, o sea, el, el perrero mayor, tanto de Tenerife como Gran Canaria, como profesional. Y... Como criador de perro de presa canario, el que más proyección habrá tenido. Que hay mucha gente que ha criado y yo he echado mano de uno, del otro, de más allá. Pero fíjense. Eh, esa frase, ¿no? Eh, diría yo profética se debe a Manuel Martín Metencourt. Eh, pues nada, eh, aquí termina este vídeo. Eh, Rafael Oropesa fíjense la gran importancia en esta actividad tan de ir por casa si ustedes quieren pero que forma parte de la historia del perro de presa canario que se ha convertido en una raza internacional que está en pleno auge con sus dificultades con sus intrusos ¿eh? con sus aprovechados con esos aprovechados intrusos que crían y venden como perros de presa, canarios, perros que como yo ya he, he intentado demostrar, eh, que muchos de esos perros no tienen nada que ver con canarias y otros que si tienen algo de canarios, lo que más tienen es no canarios. Eh. Eh, y los venden como canarios porque si no les sería muy difícil venderlos y que no se atreven a salirse de esa denominación por temor a perder las ventas. Pero yo pienso que si se lo enfocaran con objetividad seriamente le harían un favor al perro de presa canario que procuramos criar y, esto, eh, y sacar adelante, no por la cuestión de ventas o no, que eso es una cuestión aparte. ¿no? Perro de presa canario con el estándar y tal. Y los demás fuera porque esos perros no son perros de presa canario. El prototipo racial, la genética, no. A mi hijo se le ocurrió en el vídeo anterior, que ha causado un poco de revuelo, echando mano de una fotografía, digo, elige la que tú quieras. Me estuvo enseñando fotografía, dice, le dije la que tú quieras. Ninguno de esos se corresponden como el, desde el punto de vista racial, raza, raza, estándar. Si no podemos hablar de raza si no hay estándar. Es imposible. En ninguna raza es posible sin estándar. Lo que entendemos como raza. Diciendo totalmente, diciendo totalmente... ¿Eh? De, del jiguero Will y de señor Asensio, disiento ¿eh? totalmente, y de muchos otros. Sacan su perro. Oiga, pues saquen su perro, póngale su nombre. Pero no lo ventan como perro de presionario, porque el perro de presionario es estándar. Punto. No hay otra. Lo demás es aprovecharse de la situación, de lo que hemos ido gestando. Luego se han subido al carro y han dicho, pues mira, yo los vendo como perro de presa agrario. En España, en toda América, hay este tipo de criadores. No son todos, no. Hay muchos que crían muy bien. El presa, se esfuerzan en criar el presa. Luego serán de exposición o de exposición, mejores, peores. Bueno, ahí estamos todos batallando. Pues de esos perros... Esa fotografía que ha puesto mi hijo en el último vídeo, que ha causado tanto revuelo que es algo que iba, el que tenga dos dedos de frente y conozca un poquito de lo que hablo, dirá, esto no es un perro de presa canario. Y será muy consciente esa persona o esas personas de que muchos de esos perros no se corresponden. Eso que están vendiendo, ahí de ahí, de esa línea que yo he dicho, ¿eh? mencionándolos, y muchos que no he mencionado, que podría mencionarlo, eso no es el perro de presa canario, señores, lo he dicho muchas veces, eso no es el perro de presa canario, no. Pues nada, un cordial saludo, pongan un perro de presa canario en sus vidas, de selección, de calidad, ¿eh? y les hará felices a ustedes y a sus hijos.